6 de la tarde por WIPR nuestro. De fiesta. WIPR y los cantores de Bayabón Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? Miren, nueva semana, nueva oportunidad de ganar con la familia de Lotería Electrónica en esta Navidad. Les saluda Sanira Blanco y estaré con ustedes presentando los sorteos del Wild Ball. Pega 2, pega 3 y pega 4 de Lotería Electrónica para hoy lunes 19 de diciembre, señores. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora Isarel Román de la firma Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Mire, estamos de celebración, señores, porque hubo otro ganador de premio secundario de Powerball que fue con Double Play este pasado sábado 17 de diciembre. Mire, se fueron. 50 mil dólares Jugaba automática vendida en la panadería y repostería el Cafetal 1 en Con Muchísimas felicidades a este ganador o a esta ganadora que nos disfrute muchísimo en esta Navidad. Por eso usted no puede olvidar jugar el Powerball con Power Play y Double Play para que usted aumente esas posibilidades de ganar. De hecho, para, para esta noche. 158 millones están, señores, acumulados. Mientras que, óigame, el tocas, no se queda atrás. 620 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago. Al igual que la doble revancha que subió a 535 mil dólares, señores, hay que jugar y cambiar nuestra Navidad. Y no olvide también pedir los instantáneos de Lotería Electrónica. Raspa tu suerte.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 Cualquier número ganador del sorteo para ganar esos premios secundarios de ahora en adelante. los Pegas con el Wild Ball. Y precisamente, señores, pasamos con el Wild Ball de esta tarde. Mucha suerte. Adelante. Y el Wild Ball es el número cero. Es el número cero. Pasamos al pegador de esta tarde. Mucha suerte. Adelante. Primer número del Pega 2. Anótelo. Número 0. Cero. cero. siguiente número. Es el número 6. Es el número 6. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy. Es el 06. El 06. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Número. 8, 8, siguiente número. Es el número 2, número 2, último número. Es el número 9, señores, número 9. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 829. 829. Pasamos al Pega 4, familia. Mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 4 Es el número 7 siete. Siete, Siguiente número Es el número 2 Número 2 Siguiente número del Pega 4 Es el 8 señores, número 8 Último número Es el número 3 Es el número 3 Número ganador del Pega 4 En la tarde de hoy Es el 7, 2, 8, 3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 Y Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en DonaVidaPuertoRico.org. Con el auspicio de Home Compliments, Home Decor y el mercado de juguetes.